Un tonto aventurera se topó con no un topo, parecía gigante, ya we van a matar Caca. Una aventurera se topó con no un cartón, se topó con no un calzón de su negra, se topó con no un cordón, parecía divertido, pero es solo una ilusión, pero ella tiene un guardián <risa> Un sujeto <risa> pervertido con el Claxo mental encanta, huy, boom, whee, boom, vamos todos a ver, <risa> Boom. <risa> Creo que el camino es por <risa> ahí. <risa> <risa> Lol. <risa> Pez, ¿Sabían que se extiende por 800 diferentes países? ¡Ay, caramba! Yo te dije que estábamos perdidos. ¿Tienes señal? señala? Nada, de nada todavía. Por lo menos no eres tú el que está violando aquí. Oh. <risa> <risa> de las cajas. <risa> <risa> Elemental, querida Wii, no pudo haberte arrojado una bola de semen porque aquí no hay luz y porque hasta castrado el puto... <risa> La naturaleza es... Bestias feroces y lo peor de todo... <risa> ¡Un <pirotron! risa> El sol es por <risa> <risa> Poder del zombie, ¿Eso es? Sí ¿Eso es? Sí Sí, o sea. Arruinaste el chiste ¿Qué eso? Entonces es de ahí que viene la leche Te tus pataditas? 105 años después uh, Ay, qué montaña enorme Un carnet Un cabum? ¿Cómo lo hace? Ah, ya lo tengo Es con el poder del mierda! Es hora de decir adiós a nuestro amigo. Oh, primero, no soy su amigo. Segundo, quién es usted. Y tercero, ¿qué le importa?